Ah, que porque llevo mi cabello actualmente como lo llevo. Primero no es la crisis, ¿no? Todos pasamos por esto, porque cuando, desde, que nacemos, desde que nacemos, en nuestra comunidad, en lo que refiere a ser negra, los negros venimos con trapos, con adornos en la cabeza, con trenza, con largos peinados, imitamos cantantes, nos descolorizamos el pelo, nos cambiamos. El y siempre tenemos esto de, no es el ser el ser negro que hace como esa parte de tener el pelo buen, bueno o malo, divertido porque tú tienes trenzas largas trenzas cortas, de colores imitas a fulana de tal, a la que estaba de moda, a la que se ganó el Golden o el Oscar, ese es mi tiempo ese es mi tiempo porque en verdad tengo la edad en la cual ya he pasado por todas las cosas que tú chica en este momento estás pasando en esa de la que vas a la universidad, la que baja al colegio, la del bullying, la de que te dicen pelo malo, a mí nunca me ha importado pelo malo. No conozco una persona con mi color que no le haya afectado el bullying. A todos nos afecta, pero hoy te digo realmente, el bullying te hace fuerte. El bullying, tómalo como esa parte que esa parte que te critican todo el tiempo, esa parte que no le gusta a la gente, a los que, les, que dicen que no les gusta, es que realmente no pueden hacer lo que tú has hecho. Y yo he hecho lo que, los de, lo que muchas personas que me bullearon porque era negra o porque tenía el pelo malo, lo que ellos no han podido hacer. Y siempre he ido para adelante, por negra o por pelo malo, pero me encanta mi pelo. Y hoy por hoy el Señor me ha permitido en esto que vivimos, es en esto que vivimos mundialmente, que esta pelo malo o esta negrita eh, haya sido para muchas personas ese concepto de que no era el color, no era el pelo, es quién eres tú y de dónde eres tú.